¿Qué tal chicos? Les habla Arkel el Friki Curioso Dando una pequeña nota por si acaso todavía no lo saben Nier Automata está participando en los Game Awards y tiene tres nominaciones En el área de Mejor RPG, Mejor Narrativa, algo que estoy 100% seguro que lo tiene ganado Y también en Mejor Soundtrack, algo que también tiene que ganarlo porque su música es excepcional por lo que los invito a que vayan a la página de los Game Awards Se los voy a dejar en un comentario el enlace También en el clip de más información ahí va a estar el enlace Para que vayan lo único que tienen que tener es una cuenta de Twitter o de Facebook para poder votar Y pues buscan a nivel automata entre todos los que están participando si le dan su voto Porque esto les da más ánimo tanto a Yoko Taro como a su equipo Y también a Square Enix para que permitan y den más presupuesto para hacer más juegos con este tipo de temáticas tan inusuales de Yoko Taro. Entonces, pues los invito a que vayan. Que también apoyen a otros grandes juegos que este año han salido. Entre mis favoritos está Mario Odyssey. Zelda Breath of the Wild. Wolfenstein 2. Horizon Zero Dawn. Y bueno, pues Persona 5 también. Hay tantos que podría escoger y es muy difícil. Pero, pues... Sí, ni el automata quiero que gane algunos. Así que pues para eso es este video. Porque sé que muchos que juegan Draken Garinier. También comparten esta misma idea conmigo. Así que vayan, voten y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.